Ajá, ajá, ajá, ajá. en sí, Alex, Alex, el 503, 503, 503, para ti mi para princesita. Ti, princesita. Escúchame princesita, aquí vengo a cantarte Mi corazón necesita que de mi forma es parte Quiero que te des cuenta que eres la niña de mis sueños Por ti entregó la vida para poder ser tu dueño Vivir juntos muy felices, como en un cuento de hadas Sanando tus cicatrices, para que seas feliz mi amada Quizá tú no te des cuenta, de ti estoy enamorado Quedaría la vida entera por estar siempre a tu lado He soñado muchas veces que contigo soy feliz He cambiado en pocos meses tu color de negro a gris Eres tú mi otra mitad, para sentirme completo No me basta tu amistad, hacerte feliz prometo Solo quiero te convenzas que te amo solo a ti Por ti siento mariposas, lo que nunca antes sentí Ves como tú me has cambiado, me siento ilusionado Caminando de tu mano, contigo siento he volado Fuera de este planeta, nuestro amor me ha llevado Tenía muchas heridas, pero tú las has sanado He visto miles de estrellas, sin duda tú la más bella Déjame ser yo tu príncipe y que seas tú mi 12. ¡Vaya, pensé A los ojos, iluminas tú mis días. Al besar tus labios rojos, me llenas tú de alegría. Cuando estoy contigo, nena, me siento afortunado. Olvido todas las penas con un segundo a tu lado. Quiero ser tu Romeo y que tú seas mi Julieta. Cuando estoy contigo, veo rosas de color violeta. Conozco lo que te gusta, también lo que te disgusta. Contigo, nada me falta. Sabes, soy lo que buscas. Ven y mostrémole al mundo lo linda que es la vida. Cuando vas acompañado del amor de tu vida, que nada Importaría Si tú estás aquí mi niña, si no te iría a buscar Si es posible hasta la viña, pensando en ti mi princesa Me la paso todo el día, en ti veo solo belleza Eres tú mi fantasía, iluminas mis segundos Y contigo son eternos, quiero estar siempre contigo En veranos también invierno, refleja la perfección Con tu hermosa sonrisa que provoca en mi reacción Algo que me hipnotiza, con esa carita de ángel Solo se me ocurre amarte, mi amor por ti es tan grande Lo mejor quiero darte mi princesa, contigo mi vida es completa Yo tu Romeo, tu mi Julieta. Mi princesa, contigo mi vida es completa Yo tu Romeo, tu mi Julieta. doble A-N-C en el beat en el coro, a en sí, DJ Megax, en los controles. Mi princesa, contigo mi vida es completa. Yo tu